Hola Capricornio, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí nuevamente en este canal de Bio Neurosabiduría. Eh, recuerda suscribirte al canal, darle like, activar la campanita porque en este momento estamos entregándote este bonus de diciembre, un regalo maravilloso para que cierres 2019, disfrutes tus fiestas decembrinas y tomes acción. En este momento te voy a entregar dos mensajes. Uno es canalizado a través de esta carta primera que te voy a mostrar. Está canalizado por tus arcángeles, ¿ok? Esta es una herramienta. Y la segunda carta es un mensaje canalizado por ese super poder superior en el que tú creas, o como tú le llames, que quiere entregarte para que encuentres la paz y el equilibrio en estos momentos, ¿ok? Entonces, aquí está nuestro fiel amigo el mazo de este oráculo de Bios Neurosabiduría, y te dicen, Capricornio, tienes la carta El Hogar, y con esta carta te dicen que la gente no siempre es capaz de comprender la lógica de las cosas que le ocurren especialmente si estas cosas en primera instancia se consideran tradicionalmente como no positivas. Esta carta del Hogar viene a decirte Capricornio, que no hay forma de saber cuándo algo ocurrirá, tanto para bien como para una evolución o para un crecimiento, puesto que el plan de la providencia es desconocido. Eh, en este momento el papel del destino se entiende mejor con ejemplos. Digamos que, imagínate, debes viajar a algún sitio pero te retrasaste y pierdes el tren, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Puede ser que haya resultado un accidente en el camino o que tu viaje habría resultado inútil debido a circunstancias entonces desconocidas. Con esto te quieren decir que a veces las razones detrás de una cierta situación no están claras para tus ojos. Pudiera ser que hubiese características o pudiera ser que te encuentres con algún alguna persona amante de lo ajeno, en la estación, dispuesto a robarte o que ocurriera algo inesperado, muy personal y específico para ti si hubieras hecho ese viaje. Con esto te dicen los Arcángeles que todas las situaciones que experimentas en tu vida Capricornio Aun cuando no puedes comprender la razón, siempre, siempre hay una bendición detrás de todo eso que vives. Así que te invitan a estar únicamente dispuesto a sentirte siempre en casa y a visualizar y a observar la bendición que hay detrás de cada experiencia que estés viviendo. Finalmente, este poder superior te dice que... Es muy importante que recuerdes que eres fuerte, que tienes fuerza interna. Hoy, este poder superior quiere que sepas que puedes mantenerte fuerte en cada circunstancia en la que te encuentres. Cuando los tiempos parecieran difíciles, no luches contra eso. Ten paciencia. Las tormentas causan estragos en cada vida, pero si te doblas un poquito con la tormenta, como para que la recibas como una brisna suavecita y la dejas pasar, pronto volverás a estar de pie como aquellas um, flores, como aquellos um, pastizales que con el agua como que se apachurran un poco, pero una vez que se secan y que reciben la luz del sol, eh, se levantan fuertes y decididos a continuar el camino de la vida. Gracias Capricornio por estar el día de hoy aquí, recuerda suscribirte al canal, darle like, activar la campanita y sobre todo, sobre todo dejarnos tus comentarios para saber que estás cerca de nosotros. Y como comercial, verdad, para ti, te recomiendo que en este momento... Nos mandes un mensaje, un correo, un algo, lo que tú quieras, para solicitar tu guía personalizada. Esta, en esta guía eh, te vamos a entregar detalle de las herramientas que requieres eh, tener para cerrar este 2019, esta década, con broche de oro. ¿okay? Eh, te vamos a mandar la serie de opciones que tenemos disponibles para ti para que puedas elegir la que mejor se acomode a tu vida. Muchas gracias Capricornio, te mando un beso y un abrazo de mi alma a la tuya. Bye.